Hola. Hola. Soy Ada. Yo soy Ana. Encantado. Enca yo también, yo más. Y muy nerviosa. Igualmente. Bueno, me he jubilado y ahora me dedico a hacer ganchillo y corte y confección. Sí que antes también solía coser. No, pues, pues eh, siempre pinchaba mi dedo y eso y entonces ya lo dejé de... <risa> Lo dejé de practicar. Una cosa que se llama dedal, falta conocimiento, el medio. Ya veis cómo vengo, así que en la moda sí me gusta un poquito. Soy una fan enloquecida, en plan hooligan, de John Maya. Me gusta todos los versos, las canciones, cómo piensa, cómo se expresa. No tengo otra cosa. De hecho, yo conozco a John Maya. Él luego trabajando, le he visto en una sidrería y he sacado una foto con él. Unos cocinan, y otros comemos. Me gustan todos los platos, excepto el de vainas, No me gusta nada. Yo, a ver, ¿eh? Yo creo que es la incondicionalidad. El saber que el otro está ahí. Eh, para mí, la amistad es como un sentimiento muy... Es como que muy hermoso, ¿sabes? La amistad es saber que nunca estás solo. La, la amistad es saber que siempre hay alguien ahí. Muchísimas gracias a vosotros. Venga, ven aquí, anda. Mi niña. Anda.